Hola qué tal amigos, mi nombre es Alexia, me complace saludarlos y quiero compartir un mensaje con todos ustedes, entren ya a Youtube para que encuentren tres temas, dones y talentos, conciencia de unidad y despertar final, allí van a encontrar un mensaje positivo para cambiar el mundo como lo vemos hoy en día, así que ya saben, entren a Youtube y suscríbanse, gracias. La raza humana atrapada por el miedo Ausencia de amor, guerra de egos ¿Dónde ha quedado el amor por los demás? Por sí mismos. ¿Dónde ha quedado el amor por los demás? Ya no eligen, actúan como autómatas Viven esclavizados como máquinas Recupera la conciencia, encuentra la verdad Y todas las puertas se abrirán Dignidad y libertad Se supone son derechos humanos El futuro se construye, pero ¿sabes cómo? Tomados de la mano Por encima de las leyes La soberanía del alma Por encima de las leyes la soberanía del alma, despertar depende de ti Pero debes trabajar en sincronía, despertar depende de ti Poco a poco se construye la utopía, despertar depende de ti Pero debes trabajar en sincronía, despertar depende de ti Poco a poco se construye la utopía El gobierno crea impuestos, pero no crea libertad Nosotros podemos crear el dinero, nosotros desplegamos la libertad Si nos ponemos de acuerdo, nos ayudamos mutuamente Empatía y amor, alegría compartida, fortaleciendo nuestra alma Encontramos la fraternidad, encontramos la libertad Empatía, amor, alegría compartida, por la mejor sociedad Encontramos la fraternidad, encontramos la libertad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 Quiero invitarlos a que entren a nuestra red social nacionglobal.space para que puedan interactuar conmigo más directamente. Allí podremos chatear, intercambiar fotos, videos, en fin, todo lo que ustedes quieran.